veces pienso si en los cuentos que leo Duermen los misterios, se esconden secretos Muchas veces pienso que en los cuentos yo puedo Volar como el viento, contarlo Crecen dos alas y emprenden. Otras veces quiero que el cuento se acabe Que duerma la luna y tu beso me abrace Yeah. Uh you. -huh.